Vamos a agarrar condición un día antes para todo <risa> el viaje que vamos a hacer para que se vayan dando una idea y se queden en el video. Que descubran el desertijo en el video. El Salvador 4K es en nosotros, la amistad de Nayeli y Mía y este de Nano y Jenny. Probablemente el lunes ya estemos en aquel lado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, nos dirigimos a nuestra última caminata. Muchos se preguntarán por qué hacer ejercicio, Exacto. porque queremos tener condición, pero para qué, Pablo? Puede que lo vean en un en vivo mañana. ¿Qué tal si les decimos que mañana va a ser un en vivo? Sí, para que vayan a verlo. Es un aviso. Es un At aviso. Atento, aviso. Atentos, atentos. Pero de todos modos, yo pienso que les vamos a decir un poquito. Ya llegando a nuestra meta el día de hoy, que nos vamos a ejercitar. Vamos a agarrar condición un día antes para todo el viaje que vamos a hacer, Mario. No digan nada, Pau. Mande adelante. No bueno, nada. estoy diciendo viaje para. Para que se vayan dando una idea y se queden en el video Porque si no les decimos van a decir Ah, qué mentira, estos no van a decir nada <risa> Los hermano están echando puras mentiras Oye, Paul, nos venimos a hacer ejercicio un día antes ¿Sí? Pero es que agarramos condición ¿En un día? Un antes? día, ¿en un día? Yo siento que era? sí, nos pusimos las pilas antes de venir a grabarles este vlogcito a Mario Fuimos también a andar en bici, nos vimos caminando queremos, Yo siento que sí vamos a agarrar condición a agarrar un poquito de energía porque va a estar duro lo que se viene Ya venimos bien cansados, imagínense <risa> Lo peor del caso que el día de Mañana no. vamos a terminar bien aporreados no, no, ahorita nos dirigimos hacia la cruz Al mirador, pues A nuestra rutina que hacíamos antes Antes de empezar YouTube, Mario, ¿verdad? Sí. Casi sí. siempre veníamos Bueno, no siempre Un día sí, un día no Un día sí, un día no Y nos ejercitábamos Para no estar tanto tiempo ahí sentados Ahora con esto de YouTube, pues La bien. pasamos mucho sentados Porque evitamos Exacto en la <ríe> Lo más sentados es como marrano Claro, Mario Y la neta, pues Como pueden ver Ya subimos unos clitos de más Yo de, no Bueno No, yo no yo me mantengo igual. Bueno, se mantiene igual, pero. Claro de que, que subió sí. de peso, Mario. Bueno, subió es de 2 peso. Como no Igual no subió de peso, pero se desmarcó. ¿Cuándo subiste tú? Yo subí 40 libras desde que mm, me conocieron. 20 kilos. Luego, ¿qué te comiste? Es una ballena o qué. Bueno, fíjate, Paul, que neta, 20 kilos para subirlos es demasiado, ¿eh? Sí. Pero la verdad, yo no lo he notado mucho. No sé si te estiraste más o no sé, pero. Fíjate, es no, lo que no iba a decir, mucho. Mario. Que yo, la verdad, me siento bien y me siento fuerte. Porque de hecho. Pues a veces trato de hacer ejercicio con mi propio peso. Y esta vez intenté y aún me puedo. O sea, no sé, la neta no me siento es que, mal. que, sinceramente, que yo te veo igual porque te veo diario. No lo noto, Aunque pero. Porque yo pero sí 20, noto que ya soy más cachetón, güey. Pero 20 kilos sí es mucho. La sí. Verdad, sí. Yo Dos kilos, cuatro libras. Mm, pues sí, más y más te menos. desmarcaste, Mario. No, sí, igual. No, ah, está desmarcado <ríe> ya, Mario. <ríe> ah, no, es que. Ya casi llegamos. Vallarta tiene unas subidas tan así. Pero todo sea por una hermosa vista. Ya que ahí les vamos a encontrar un poquito de esto. Y del en vivo Que se va a hacer el día de mañana Exacto Para que vayan a ir a verlo Ahorita arriba Nuestro premio va a ser Agua natural No vamos a tomar nada de coca No, yo sí No yo Sí, yo sí voy a tomar Pero oye, coca. Mario ¿Cómo no, sí, vas, vas a comprar una Coca-Cola Allá arriba? sin bueno. Sin Mayoxos Oye, de neta Tuviste que haberla comprado idea, ya, güey idea. Tendría que poner una tiendita allá arriba Yo digo agua Porque yo traigo agua natural, Mario Así que te vas a, Fíjate, a quedar sin nada Mi próximo negocio va a ser Una tiendita en la cruz Voy a ver si puedo <ríe> Queremos llegar antes del atardecer Pues no que pero alcancemos? No. No, a correr La ventaja es que está nublado no, y pero está fresco Yo siento que sí llegamos Descansa, según yo estoy bien fuerte y no <risa> Yo voy de reversa para ejercitar los chamorros No, fíjate que se, se siente un poquito menos de reversa Como que de reversa descansan los músculos que usas de, de frente, Mario Pero trabajas otro Y es lo bueno, ajá De pérdida un kilo tienes que bajar ¿Un te... kilo el día de hoy? Nah te Sería chido bajar por día No, pues un Caballo, sí. lo bueno que aquí ya se alcanza a apreciar la vista. Miren el tamaño en el que estamos. Imagínense lo que acabamos de subir. Yo sé que muchos de ustedes no alcanzan a apreciar qué tan inclinado está esto. Miren, aquí está un nivelador, Mario. Y vean, aquí están cero grados. Vamos a ponerlo al piso para que vean la inclinación que no, tiene. Maya, menos 11 centígrados, menos 11 centígrados, Grado. menos, 11 grados, menos Mario. 12 grados, Mario. Mira, está desnivelado ahí, menos 12 centígrados, eh. grados centígrados, mira, menos 12. Y hay pedazos más inclinados. Este está más de la. Like. Les comentaba esta subida. Ah, está más inclinada. Ah, ¿eh? cara de 20 a 20 grados, pero si está inclinada fácil. Hace mucho frío. Me puedo ahí? sentar. <risa> Miren, para descansar, güey. Ah, pues, sí. Como si nada subió ella. Ey, Viene ¿tú? bien fresca. Nosotros como, venimos no está sudando, sudando nada. Tomé como unas cuatro caribes. ¿verdad? Ay, oh, no Cuatro caribes se tomó para, para matar las caribes. No, pero la verdad felicidades. Fíjate, y dice que corramos, no, me desmayo. Bueno, toma el consejo, ella lo dio sí, para no, ver aterrizar. Hay que ver también cómo está nuestro cuerpo. Eso, eso sí es cierto, Mario. Ella tiene mucha ventaja. Igual lo dice fácil, porque ella lo subió fácil, pero nosotros como si supiera que nada, yo fíjate. llevo un año sin caminar tanto. Como hay cuerpos que tienen más más fuerza y aguante que uno, pero sí hay que irnos porque nos va a ganar el, la, la noche. noche y me va a dar miedo. Así que, vámonos. Sí, vámonos que aquí roban, que nada cierto. Aquí roban. Vamos ah, a subir. No nos roban, no, no roban. Nomás les quitan cartera carteras y le sacan el cuchillo ¿verdad? Exacto Te venía comentando Mario Que yo pienso que si subiéramos diario Después de ese viaje que nos vamos a mencionar Yo pienso que si sí adelgazamos Se me ha salido un pulmón ya Allá lo dejaba. Imagínate caminamos diario en un año Como estuviéramos de cuadrado No, pero todo el mundo te cansa <risa> La condición que tuviéramos Fíjate, ya aquí van 2500 mil, trescientos, mil escalones wey. <risa> Estamos preparándonos para la muralla china Ay, pero no le digas que vamos a ir a China Ah, no, no, Tranquilo por logramos fin. la meta lo logramos la buena es que si sí alcanzamos un poquito de luz miren sí, qué bonito aún se ve. el propósito ya se cumplió ahorita vamos a ver también unos recuerdos que tenemos aquí qué te parece si vamos a subir sí vamos a ver a ver si están todavía exacto están en el tercero mira Mario allá en el tercer piso o sea más alto de lo que estamos ahorita vamos, vamos, a, vamos a ver igual los, los que nos han seguido desde el inicio ellos saben de qué estamos hablando bueno, no, exacto pero que si no, no pues vamos a les vamos a enseñar y mostrar que es también les vamos a dar ahí la noticia sí. la, la noticia mochada porque lo, la noticia Completa va a ser en el en vivo de mañana. <risa> a okay. la mañana vamos a subir porque todavía nos faltan otros 50 escalones, más o menos. Claro, Mira, claro. ya comparación de lo que subimos, ya. Quería mostrarles toda esta vista, esta chulada de vista que se ve de aquí. Y pues ahí está la Torre Eiffel. Esa es la original, ¿eh? La que está en Francia es la imitación. Exacto. Fíjense, se llama Cerro de la Cruz por esa cruz que está ahí. Para los que no sabían el dato. Pero no nomás, aquí en Vallarta no solamente hay una Torre Eiffel, sino que hay tres. Miren, una, dos y tres. Y ya llegamos al tercer piso, que es donde se ponen tradicionalmente los candados. Para la gente que no sabe, nosotros pusimos un candado en nuestros inicios en YouTube. Cuando iniciamos el canal. Exacto. ¿eh? Aquí están, Mario. Sí están, nomás que... Averiguamos antes de mostrárselos. Y hay un colado, Mario. Hay un porque, colero, ¿eh? Fíjense, es esta. Es este. Porque hagan de cuenta que este chiquito de seguro lo trajo a alguien, Mario, una pareja o ¿Por ¿Por algo qué? más, por un significado, pero no caben aquí, así que lo pegamos. Oh, ¿no puso Nano aquí uno? Ah, neta. No, sí, no vino. Sí, no puso la idea. Uno para con Jenny, sí, sí puso uno. entonces ah, es cierto, cierto. Andy. Sí. entonces no es el colado. <risa> pues no, hasta, hasta, viendo, colado el hasta ahorita estoy acordando de veras es que Nano vino y neta, puso bueno. uno con. Para Jenny. Apenas te acordaste, güey, sí. <risa> es no Nano y Jenny. Salvador 4K es este en nosotros. Este, la amistad de Nayeli y Mía y este de Nano y Jenny. Y pues aquí están todos un montón de candados. Exacto. que Es una tradición. Esto lo hicieron, se me hace que en, en Francia. Sí, empezó... no más que aquí en Puerto Vallarta. Yo pienso que en varias ciudades. Lo Debe hacen. existir esta tradición, Mario En un punto de la ciudad hacen esto, por ejemplo Mira, checa, estos candados Dicen, te, te amo. amo, y acá hay más de No saldado. sé si en su ciudad lo hagan o en su país Lo hagan, y si sí, escriban dónde Para, para investigar, ir a, pues, Para ir a poner uno también, los bueno, Pero, pero sí, realmente, esto es lo que queremos Enseñarles, el candado, porque Ahí les vamos a decir en el siguiente en vivo Lo que, es vamos, que, hacer. Lo que vamos a hacer es Una pista es El Salvador Y ya también una pista que les dimos anterior Veanlo en el video, así que vayan a a ver el en vivo mañana. Sí, exacto. Pues es un tema que combina con lo que vamos a hacer. Claro, Mario. Y así que esperen el video el lunes, porque probablemente el lunes ya estemos en aquel lado que les vamos a mencionar en el en vivo. <risa> si es que no se nos atrasan las ediciones de video y todo eso. O el domingo. No, el domingo no. No, el domingo pues va a ser muy lunes. pronto, güey. Sí, sí. No vamos a tener ni internet. Espérate tantito a que nos conectemos a una red de allá y ya. ¿De dónde? Pues de... Donde estamos mencionando. <risa> que descubran el acertijo en el video. <risa> qué, bueno. qué, qué fácil se las Dice. Bueno, para que sea rápido y expreso. Pero de todos modos en el envío de mañana Vayan a verlo por favor en la mañana Y ahí les vamos a decir la noticia Que ustedes ya estaban esperando Así que Mario, esperemos les haya gustado este video Suscríbanse, activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook, a Instagram Y, y a TikTok, Mario Por bien. favor, ahí estamos activos en todas las redes sociales Y por favor vayan a apoyarnos con todo dejando un like, compartiendo, comentando Que ahí estaremos haciendo de todo Hasta comentándoles a ustedes Hasta la próxima, give me five Hasta el siguiente video y ah, en vivo. Hasta ah, el siguiente en vivo. Ah,